la parte de lo que se llama el preview, la vista previa, que lo estamos editando, ¿sí? ¿Sí? Acá tenemos esto, lo que se llama la línea de tiempo, ¿sí? Este es el lugar de trabajo, donde nosotros vamos a poner el video trabajar, si vamos a poner la mesa donde estamos cocinando. Vamos a crear una pista de audio, ¿sí? Entonces trabajamos con una pista de audio y una pista de video. ¿Y qué? Bueno, trabajan de manera paralela, ¿sí? No se toca. el video acá abajo yo tengo todo un tema entero yo tengo como un tema entero vamos a la joder, yo voy que poner otra vez y así le hago a todas las tres yo me llamo Alejandro yo soy de este para la edición no, no, no, de video la no, mezcla no, de imágenes con la sonrisa agregarle palabras darle brillo apariencia del tabu no sé. Hola, yo soy Emilia y bueno, recién salimos del curso de video que nos va a dar Julito y lo que yo ya sabía, bueno, era que se podían poner nada, una pista con audio y bueno, cortar, pegar cosas así, pero me gustó lo de los efectos que hizo y nada, bueno, este, me encantó, estuvo bueno. Sí. Bueno, había visto algo que se parece grabando canciones en tu estudio. Una pantalla que se parece pero no tenía idea de cómo ir abriendo pistas por ejemplo y bueno fue una primera clase en la que me permitió visualizar cómo se puede combinar esas pistas audio con imágenes así muy general no no puedo decir que lo sea serio. bueno el taller estuvo bueno hoy vino menos gente la que esperamos se anotó 16 Llegaron casi ocho, creo. Muchos tenían que ir por eh, tareas y otros lo vamos a hacer online. Eh, estuvo bueno. Esa introducción, igual, hoy estuve estoy hablando bastante yo y explicándoles lo que vamos a ver. La clase que viene, o sea, ya estamos trabajando cada uno en su computadora con el video y puedan terminar un producto para dentro de seis clases. La verdad, estuvo muy bueno, muy atentos todos y preguntando bastante activos. Armando, Alejandro, Emi, Maxi, Salvo Milton que estuvo medio callado y José. además estuvieron activos y preguntando y aportando, que fue lo más interesante y lo que yo quería. Así que, la verdad, joya por ser la primera clase.